Entender la internacionalización de los negocios cuando estamos en ese proceso de apertura lo vemos con el experto. Así que acompañamos: Negocios en digital 954.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 A flote a través de los diferentes canales digitales, sobre todo los ambientes B2B, que ya saben que en tanto nos encanta. Y bueno, hoy estamos un jueves 19 de mayo del 2022. Caramba, cómo pasa el tiempo. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña. Para hablar sobre la internacionalización de los negocios, cuáles son los retos, los desafíos que los líderes de las empresas buscan cuando quieren aperturar mercados, lo vamos a revisar con nuestro invitado. Pero claro, no sin antes, ya saben ustedes, invitarles a todos aquellos profesionales, ya seas tu gerente de ventas de marketing o seas tu propio dueño de empresa, un CEO de la empresa en el que buscas que eh, lleguen leads calificados de manera constante, predecible, incluso escalable, que es nuestra propuesta de valor, a través de eh... Implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio en LinkedIn es lo que nosotros enseñamos a través de las mentorías Leads for Sales. Si desean más información, por favor, dejamos en las notas del programa, pero es kateman.com, es las mentorías, pueden ver todo el detalle. Y pues que estamos por arrancar la siguiente edición que empieza a finales de este mes. Así que echarle un vistazo, será un placer ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a eh, Timoteo Pérez, pero mejor dicho, Timo Pérez, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Hola Katia, ¿qué tal? Eh, qué gusto saludarte, bueno, muy contento de estar contigo, con tu auditorio y de poder compartir eh, con ellos algo de lo que a través de la experiencia hemos venido aprendiendo en el entendido de que siempre somos aprendices, ¿eh? nunca dejamos de aprender, la vida y los mercados son dinámicos y por eso siempre hay que tener... Las, las alertas eh, muy abiertas para poder captar todos esos cambios y esos aprendizajes. Qué bueno, qué maravilla. Gracias, Timo. Y es que tú has mencionado cosas valiosas, dos cosas importantes en esta pequeña introducción. Primero, que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y es que con tanto cambio es importante estar en esta fase de aprendizaje. Y luego la experiencia, y esto ya saben los oyentes que siempre buscamos traer profesionales de alta calidad que nos van a apoyar, con, no solo con su conocimiento, sino con la experiencia, que es, digamos, donde más se aprende, ¿no? Ya en el campo de batalla. Y bueno, este, mi querido Timo, nuevamente darte las gracias Tú nos acompañas desde Chile y estamos realmente muy contentos de que estés con nosotros. Eh, y antes de, de empezar en este apasionante mundo de la internalización de los negocios, pues eh, coméntanos quién es Timo Pérez y a qué te dedicas. Claro que sí, Katia. Bueno, Timoteo Pérez es eh, de carrera administrador de empresas, hice es la especialidad en relaciones industriales. Tuve la oportunidad también de hacer el posgrado en, en alta dirección y bueno tomar algunos diplomados especialmente en la parte de ventas y de y de marketing en eh, la carrera profesional eh, con la fortuna de haber participado en diferentes industrias mis inicios a, a, a, a principios de los noventas eh, están en la industria ferretera ahí tuve la primera oportunidad fíjate a colación del tema que estamos hablando empecé yo como como ventas nacional y después me dio la oportunidad de las ventas internacionales, y ahí empecé a conocer un poco lo que era la globalización, los mercados internacionales, eh, con, con anécdotas muy interesantes de crecimiento y desarrollo, en, en aquel entonces, eh, lo digo así rápidamente, entre paréntesis, claro que esa, sí. compa esa compañía tenía operaciones, eh, eh, situada en México, tenía operaciones con Centroamérica y con Estados Unidos, que eran los, eh, digamos, los mercados naturales, por la posición geográfica. Sin embargo, eran operaciones poco rentables y cuando rompimos esa barrera de, de solo lo que está cercano y, y, y no, no nos imaginábamos que podríamos estar en el, en el mediano plazo, estar eh, comercializando en Asia, estar comercializando en Medio Oriente, estar comercializando en, en, en Europa, en Australia. Bueno, eso cambió eh, el, eh, la vida. De la, de la compañía y, y le dio un crecimiento importante. Después de la industria, far, de la industria far, eh, ferretera eh, me voy a la industria publicitaria después pasé por la industria de alimentos y bebidas trabajando para grupos como Pepsi Bottling Group o PepsiCo para, eh, trabajando para, como, para, para empresas como Miller Brewing Company, Cerveza Miller en las franquicias para, para, para México y eh, posteriormente ya llegar a la industria farmacéutica para laboratorios Sofía eh, empresa de, de, de, eh, especializada en oftalmología, eh, líder a nivel latinoamericano y hoy una de las 15 más importantes del, del, del mundo y tenemos eh, la meta para el 2030 de estar dentro de las 10 más importantes del, del mundo. Y hoy eh, encargado de los negocios de este laboratorio en Chile, eh, Uruguay y Argentina. Qué maravilla. Bueno, no hay persona más indicada que tú para hablarnos de internacionalización de los negocios, ¿no? Porque has tenido la oportunidad en este eh, gran bagaje de experiencia en todos estos años, no solo de trabajar en una vertical, sino en diferentes verticales y en diferentes eh, sitios, ¿no? Que me pareció algo muy importante que quiero rescatar de parte de la experiencia inicial que tú tuviste, que normalmente un empresario, una pequeña empresa que busca ya internacionalizarse y abrir nuevos mercados, Puede pensar que de pronto el vecino es el, el, el más indicado, pero no necesariamente. Habría que validar, y eso es lo que vamos a ver ya más adelante, uno de los temas que tú dijiste, que es la rentabilidad. Tengo que ver si realmente es rentable, ¿no? Entonces, bajo este contexto, quisiera, y permíteme... Eh, mi querido Timo, hay diferentes frentes que quisiera poner en contexto que debería tomar en cuenta un profesional eh, o un CEO, el dueño de, de, de la empresa que quiere dar este paso, ¿qué debería tomar en cuenta? no? Entonces, dentro de los diferentes retos tendríamos el reto cultural, eh, aspectos técnicos como el tema de logística también, temas regulatorios porque va a depender un país de otro, ¿no es cierto? Eh, financiación, también ver cómo financio, ya sea que me financio de manera externa o interna. El tema de los recursos humanos, cuento con el equipo necesario, no solo, bueno, podré tener éxito en la empresa, de, dentro de mi empresa, en el área eh, local, pero ¿qué tal afuera? ¿Cómo me tengo que gestionar? ¿A qué personas tengo que de llenarme dentro del equipo para hacer esas negociaciones o justamente hacer que, el, que la empresa crezca, ¿no es cierto? E incluso el tema de la, del flujo de la información, la data. Bajo estos parámetros, en forma general, que los estoy poniendo en la masa, bajo contexto, en tu vasta experiencia, mi querido Timo, ¿cómo podrías, cuál debería ser el, los primeros pasos o ese marco, ese plan de negocio, incluso internacional, que debería plantearse una, la, la empresa que está en este paso? Bueno, mira, acá tiene mi experiencia. Eh, la, la, digamos, la necesidad o la inquietud de empezar a mirar hacia mercados eh, internacionales eh, vienen dos primeras vías. La primera de ellas, cuando te das cuenta que tienes una capacidad productiva que rebasa tu mercado local. Sí, es decir, que lo que tú puedes producir hoy está eh, eh, sobrado, que tienes una capacidad ociosa, que necesitas y que puedes atender nuevos nuevos mercados ese es, ese es un motor digamos que te lleva a explorar nuevos mercados con esos productos que tú ya que tú ya tienes o esos servicios que tú ya que tú ya ofreces la otra la, la, la otra arista o la o, o la otra vía por la que por la que nos expandemos en los negocios es porque eh, justamente Queremos incrementar el volumen de negocio, no obstante no tengamos en este minuto propiamente eh, algo definido como capacidad de producción, pero sí la inquietud y la posibilidad de desarrollar eh, nuevas capacidades en nuevos mercados atendiendo a nuevas necesidades. La, la segunda, desde luego, obedece a un espíritu más disruptivo, a un espíritu más aventurero, pero que suele ser también, eh, por, por, por el mismo riesgo, suele ser también la más rentable en muchas de las ocasiones. Ahora, haces, y es válido, ¿no? Estas dos vías. Primero, bueno, si tengo ya la capacidad instalada y estoy como tú decías, capacidad hasta y que tengo la posibilidad de abrirme mercado porque el tema local ya no, ya está repleto está saturado, en estas dos opciones, la primera y la segunda, a tu criterio, ¿cuáles son las que tienen más éxito? Porque la otra es disruptiva, de pronto ni siquiera valido si es que estoy eh, con la capacidad instalada para hacerlo, pero tengo esa idea que es parte de, de las personas cuando estamos al, al, a cargo de las empresas, ese, ese nuevo anhelo, ese sueño y me lanzo, aunque no tenga, a tu criterio, ¿cuál es la mejor? Las dos pueden ser muy, muy productivas. Eh, no, no va a depender mucho de cuál es la raíz o el origen que me llevó a, a, a, a fijarme en nuevos mercados, sino va a depender mucho ya del desarrollo de negocio que, que haga. ¿Cuál es el estudio del nuevo negocio que quiero hacer? ¿En qué país lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Partiendo desde luego eh, de entender en principio eh, cuáles son las necesidades, cuál es mi, mi nivel de experiencia eh, en, en esas necesidades que tiene y muy importante, Katia ¿cuál es la oferta de valor? ¿Qué voy a ofrecer yo que el mercado está necesitando? ¿Qué, qué, qué va a ofrecer mi empresa que el mercado está demandando? O bien, por un lado, por eh, todas aquellas insatisfacciones actuales que pueden tener, o bien por todos aquellos anhelos o deseos de eh, eh, que, que les puedan satisfacer esas nuevas necesidades. Claro, ahora tú como siempre dices, la segunda opción es eh, muy disruptiva de por sí el salir a, a, a campos eh, afuera, externos, foráneos, donde de pronto no tenemos toda la expertise. ¿Cuáles serían esos pasos para que esa disrupción, esa toma de decisión eh, fuerte, eh, de, muy arriesgada posiblemente para la empresa, hagamos que baje el riesgo? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta como premisas básicas? Bueno, ya has mencionado obviamente que debería haber un estudio sobre eh, bueno, cuáles son las necesidades, cuál va a ser mi propuesta de valor y cómo yo empato esa propuesta con esas necesidades, ¿no es cierto? Como, como premisa básica, pero adicional para que esta, esta toma de decisión tan arriesgada vayamos minimizando obviamente con conocimiento y con ciertas cosas que a tu criterio sí o sí debemos tomar en cuenta en, en principio casi es muy recomendable hacer un análisis un diagnóstico riesgo país ¿sí? una vez que pienso en, defino qué país o qué países es en los que quiero incursionar hay que hacer un, un, un análisis completo de riesgo país y ahí vamos a ver factores políticos factores económicos factores sociales y factores industriales eh, de, de acuerdo al segmento la industria eh, o el rubro al que, al que yo voy dirigido o al, al, al que mi empresa va, va dirigida tenemos que tener una radiografía eh, completa de, de hacia dónde vamos, es igual como cuando vas a hacer un viaje si tú vas a hacer un viaje a un lugar que no conoces pues no te vas a, no te vas a ir nada más este, eh, eh, ahí eh, a, a, a, a, a, a cómo se va, al aventón ¿no? como decimos en claro. México, sino vas a planificar cuál es el lugar, vas a investigar eh, qué este, que, que es, que se dice el lugar, cuáles son las características cuál es la oferta de hospedaje, dónde te puedes quedar cómo es el transporte, cómo es la seguridad inclusive hoy en día con la facilidad que, que, que tenemos de de acceso a la información, pues vas a ver hasta los comentarios de quienes ya eh, tuvieron esa, esas experiencias, no, cómo les fue, eh, lo disfrutaron, no lo disfrutaron, cuáles son los puntos agradables, cuáles son los puntos a mejorar, qué cosas hay que, hay, que, hay que tener. Es igual cuando vas a cuando vas a incursionar en un mercado, hay que tener ese análisis fino de eh, cómo vamos a aterrizar, cómo es el cómo es el país y sobre todo muy importante y aquí es donde donde eh, fracasan, he visto fracasar muchas empresas en su este, intención de inter internacionalizarse, que es el pensar que el criterio que manejo en mi país es el que voy a manejar en el otro país. Eso casi nunca va a pasar, o no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios, y a veces los cambios, además de regulatorios, además de legales, además de hay usos y costumbres. Y en los usos y costumbres, inclusive, te va a parecer eh, curioso, Katia, pero... Los significados, el lenguaje. Aunque hablemos de países que tienen la misma base, por ejemplo, eh, si hablamos de Latinoamérica, el castellano, los significados son muy diferentes. Y ahí puede haber una diferencia para cerrar o no cerrar un negocio, para entenderse o para, o, o para no entenderse. Es lo que habíamos hablado al inicio y tienes toda la razón, este reto cultural, ¿no? Porque los modismos, como bien mencionas, a nivel de Latinoamérica todos hablamos español, pero una palabra puede significar una cosa completamente diferente en otra y podemos fregar la, eh, la negociación solo por no saber Comunicar de manera correcta. Ahora, en esta radiografía, y volviendo un poco a lo que tú dijiste antes, esta radiografía para el análisis político, económico, social, industrial, dependerá. En, en tu experiencia, sé que de pronto es una pregunta muy amplia, pero ¿qué tiempo debería llevar? ¿Con quién debo ayudarme con, para hacer esta radiografía? Si no tengo un equipo externo, ¿qué debería buscar afuera? ¿Con quién debería o son varias personas que debería de generar un equipo de trabajo para hacer esta radiografía inicial que me va a permitir entender en qué terreno estoy pisando afuera. Qué, qué buena pregunta, sí es muy amplia, pero vamos a tratar de, de, de dar eh, los, los tips más concretos. Mira, Gracias. Si, si soy una empresa que no tiene suficiente espalda para una inversión importante, para contratar una consultoría que me pueda llevar... Eh, a cabo esos, esos estudios eh, eh, que, que necesito de diagnóstico, siempre hay, eh, hay posibilidades, y esto sí lo quiero decir sobre todo para aquellos emprendedores que de pronto dicen, yo quiero salir a otro país, pero ¿cómo sé? ¿Cómo mido? ¿Cómo amo? Bien, prácticamente todos los gobiernos tienen presencia ¿sí? eh, consular y de embajada en, en, en, en, en los países a donde queremos ir. Lo primero que hay que hacer es tocar base con ellos, tocar base con ellos eh, inclusive desde el mismo país. O yo quiero ir a este país y quiero este, conocer más del país. Ellos tienen una cantidad de información que te pueden presentar que ya da riesgo país, que, que ya va situaciones económicas, políticas, tipo de gobierno, desde luego indicadores económicos. Eh, Esa ese es un, una, una muy buena información que no tiene ningún costo, que está al acceso y que desde luego... Eh, las embajadas están totalmente abiertas a proporcionarte esa información, porque lo que quieren justamente promover es, es la inversión, es el crecimiento de, de, de las empresas. Así que ese es, es un muy, muy buen y muy, muy, muy práctico. Yo, independientemente de las empresas para las que he trabajado y con las que he internacionalizado, unas con mucho más eh, robustez financiera y otras mucho más modestas, siempre he tocado base eh, con, con las embajadas y con los diferentes programas que, que, que tienen ellos. Entonces, da una primer radiografía. Y esa primer radiografía te permite entonces ver en dónde puedes este, aterrizar. Lo siguiente es, dependiendo, si ya tienes un rubro definido, hay que tocar base con las cámaras. Las cámaras de la industria siempre también te van a dar un... Ya te van a dar una información más local, más precisa y más del segmento hacia el que, hacia el que tú vas, tanto de competidores, como de mercado, como de regulaciones, eh, eh, etcétera. Y el otro eh, punto que hay que tocar, la otra instancia que hay que tocar son las autoridades de desarrollo económico del mismo país al que, al que vamos, quienes también tienen una gran cantidad de información, que están con toda la disponibilidad e inclusive eh, les agrada mucho que, que los busquemos, les agrada mucho, eh, normalmente van a recibir una atención muy, muy, muy, muy buena. Y, este, y, y un acompañamiento que va desde lo más sencillo, desde el primer análisis hasta los siguientes pasos, van, van, van a dar un acompañamiento muy, muy grato. Es como llegar, a, hablando otra vez la misma analogía del viaje, es como que llegas de vacaciones y ya traes tu guía de turistas, ¿no? Que te va a llevar a los lugares eh, justamente donde son seguros y donde te vas a divertir. Increíble, me parece tan valioso estos tres tips que has dado, porque claro, como tú dices, no todas las empresas tendrán el músculo financiero de contratar a una consultora, pues que se siente junto con la empresa a analizar, pero hay tanta información gratuita, hay parte de las embajadas, de la parte de las cámaras que están interesadas justamente en intercambiar el comercio, que te van a facilitar este proceso. Ahora, a tu criterio adicional, bueno, ya vamos trabajando un poco y son matices muy generales. Eh, al final del día, porque siempre el tema del el tiempo en las entrevistas nos queda corto, ¿cuál sería el mensaje final que tú les darías a estas personas, a, las, a los empresarios que están en esta fase, que quieren salir, eh, ya han hecho un poco los deberes, hay que trabajarse también el tema mental, hay que eh, indagar, ¿Qué, ¿qué les comentarías tú? Bueno, lo primero que les diría, ti es que se animen. Hay un mundo que está lleno de necesidades, hay un mundo que está lleno de posibilidades y que basta salir un poco, eh, ser un poco eh, curioso y, y nos vamos a dar cuenta que hay, hay, hay, un, hay un campo muy fértil para, para hacer negocios en los diferentes países, en los diferentes continentes. Hoy en día ni siquiera los idiomas son, este, son una barrera. Hoy, hoy, hoy hay, hay, hay, hay traductores por todas partes. Eh, la, mayoría, la mayoría de los países puede hablar inglés que la mayoría de la gente hablamos inglés. Así que eh, hay, el primer paso es animarse, ¿sí? Ver, ver más allá, romper las barreras, eh, quitarnos de la, de la, de la localía, eh, sacudirnos sobre, de, de, ese, de ese nicho de confort en el que pudiéramos estar, sobre todo cuando las empresas son exitosas localmente, eh, nos da un poco de pereza buscar hacia adelante. Pero yo les, les garantizo, la primera vez que salimos y tenemos la primera experiencia fuera de nuestro país eh, y la hacemos exitosa, esto se convierte como, como en una especie de vicio de ah, ahora voy a otro y voy a otro. Es decir, claro. lo primero es eso, lo primero es animarse, lo segundo, eh, háganlo de una manera eh, ordenada, eh, ya les dije algunas de las, de, de, de, de, este, de las instituciones a las que pueden recurrir y que van a recibir una información de calidad y, y muy, muy, muy confiable. ¿sí? Y, y, y la tercera de ellas, esto es muy importante y esto no lo aprendí en los negocios, sino que lo aprendí de mi santa y sabia madre, que Dios tenga en su gloria. Bien. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Es decir, hay que, una vez que salimos de nuestro país, hay que ir dispuestos a aprender cómo viven en otro país, y somos nosotros los que nos vamos a adaptar al otro país, no, se, no el otro país se va a adaptar a nosotros. Entonces, una vez que salimos de ahí, dejamos mi comida, mi familia, mis amigos un ratito acá, para abrirme a la experiencia de eh, conocer nuevas culturas, nuevas formas de vida, y al final, interesante, Katia, al final nos vamos a dar cuenta que son más las coincidencias... Que las diferencias, este, indistintamente del país en el que estemos. Qué maravilla. Bueno, realmente, este Timo, quiero darte las gracias. Muy precisas, muy valiosas, muy prácticas. Y este mensaje final me encantó salir de la zona del confort, eh, eh, salir eh, de esta conformismo, seguramente que muchas empresas tendrán, romper barreras incluso el tema del idioma no, no hay problema, hay que lanzarse hay, hay mecanismos para hacerlo y la adaptabilidad, es decir no irme yo con mis conceptos y, y así me tienen que recibir no, más bien al contrario, yo como tengo que adaptarme al nuevo escenario, así que Timo, mil gracias por tu tiempo estoy seguro que, que gente querrá contactarte por todo este vasto conocimiento que tú tienes ¿Dónde te podemos encontrar me pueden contactar a través de, de LinkedIn, Timoteo-Pérez, ahí estoy a, a, a las órdenes y bueno, pues un placer eh, poder eh, ayudar, eh, poder compartir alguna, alguna idea, alguna experiencia con cualquier emprendedor que quiera salirse del nicho de confort. Bienvenidos. Qué bueno y gracias, gracias por esa generosidad que tanto hace falta de personas que ya no solo con el conocimiento, sino con la experiencia ya lo consiguieron. Yo creo que es la mejor guía para que alguien sea tu mentor y te lleve en este proceso, ¿no? que en este caso el tema del día de hoy fue la internacionalización de los negocios. Así que mi querido Timo, solo quería hacer una pequeña aclaración. Yo al inicio dije que tú estás en Chile. Pero eh, entiendo que tú eres de México, ¿no es cierto? Para todas aquellas personas que, que no te conocen, pues me, me equivoco. Parte de la internacionalización, nos podemos confundir. Es <risa> que... correcto, soy, soy de México. La compañía para la que trabajo es un eh, laboratorio eh, mexicano con presencia desde Estados Unidos hasta Argentina. Genial. Eh, y yo estoy a cargo de las operaciones en el Cono Sur y, y con la maravillosa responsabilidad de abrir, me tocó abrir las filiales en Chile, en Uruguay y en Argentina. ¡Qué maravilla! Qué bien. Bueno, te felicito todos los éxitos. Seguro vas a seguir creciendo y algún rato esperamos tenerte nuevamente en el podcast. Te, te emplazo para que puedas compartirnos más de tu conocimiento y tu experiencia. Y nada, también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, porque si ustedes del otro lado esto no existiría. Si están ya en los podcasts, por favor, dejen sus eh, estrellitas, sus recomendaciones de cinco estrellas, porque esto hace que el podcast siga creciendo. Y si saben que este contenido puntual le sirve a alguien, a ese socio, a, ese, a esa persona que está en, en esta fase, pues compártanlo. Es completamente gratuito y con eso apoyamos y empoderamos, como siempre decimos, a esta comunidad para que el ambiente empresarial siga creciendo. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con el segmento de videoblog de Cate. Así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.